Chocontá, cuyo nombre colonial, es leal y noble villa de Santiago de Chocontá, es un municipio de Cundinamarca, Colombia, ubicado en la provincia de Almeidas, de la que es capital. El municipio, se encuentra a 75 kilómetros, al noreste de Bogotá ciudad con la que se conecta por la troncal central del norte, Ruta Nacional 55. La altitud media es de 2.689 m siglo número metros. El clima es templado, con una temperatura media anual de 13 grados 100, presentando abundantes lluvias durante el año. Chocontá limita por el norte con Villa Pinzón y Cucunuba, por el sur con Sesquile y Macheta, por el oriente con Macheta y Tibirita, y por el occidente con suesca. En la época precolombina, el territorio de Chocontra estuvo habitado por los muiscas, para quienes era uno de los onceuta, poblados, o aldeas, que integraban el Zipchink clan, de Guatavita, en el territorio del Zipazgo, Confederación Muisca. Su importancia, fue estratégica debido a que era un territorio fronterizo entre el Zipazgo, los territorios muiscas independientes del noroeste, y el Zacazgo. Debido a esta condición de punto fronterizo, el Zipa tenía en Choconta una guarnición militar permanente y un centro de abastecimiento. Existía un camino que conducía directamente desde Funza, capital del Zipazgo y del Zipchin de Bacatá, hasta Chocontá y de allí hasta Urza, actual Tunja, capital del Zacazgo. Ese camino fue mantenido después por los españoles, quienes lo convirtieron en Camino Real 8 en 1490, tuvo lugar la batalla de Choconta, en la que el Zipa Sahuamanchica, al mando de 50.000 huechas, guerreros muiscas, decidió atacar al Zaque Michua, luego de 16 años de una tensa paz entre el Zipazgo y el Zacazgo. Al enterarse de la ofensiva de saguamanchica el Zaque, se dirigió rápidamente a Choconta, a donde llegó antes que el Zipa. Lo cual fue aprovechado por Michua para abastecerse y descansar. Entretanto, Sahuamanchica llegó a Sopó, cuyo Cibaragüe, gobernante local, era un gran aliado suyo. Allí reunió un ejército de 50.000 huechas e inmediatamente partió hacia Choconta. La batalla duró solo tres horas, pero fue particularmente sangrienta. Al final, ganaron las tropas del Zipa, pero Saguamanchica y Michua murieron en medio del combate aunque el CIPA alcanzó a ver el triunfo de su ejército. El 9 de agosto de 1819, Simón Bolívar llegó a Choconta y se hospedó en la que en la actualidad es la casa de la cultura, luego del triunfo obtenido en la batalla del Boyacá dos días antes. En 1854 Choconta fue sede presidencial de la República de la Nueva Granada, y el 21 de abril de ese mismo año fue proclamado Tomás Herrera como presidente de la República en la Casa de la Cultura.